Definitivamente, hacer este top hace unos años atrás habría sido directamente imposible, y es que la animación occidental, al menos en su apartado de series animadas, no solía destacar precisamente por sus villanos, pero eso ha cambiado a grado tal que hoy puedo presentarles el que, a mi parecer, es el top 5 de los mejores villanos de la animación. Mi nombre es Polaris y esto es Dark Toons. Lo que vuelve a Sahir un gran villano es que su rol en la historia de Korra trasciende más allá de su propio ser. Verás, Zahir tenía tres objetivos, matar al avatar, eliminar las monarquías y unificar el reino espiritual con el humano, y por poco logra completar cada uno de ellos. Sahir era un pensador alguien que sabía que sus acciones podrían trascender al punto de sobrepasar a su propia figura. Por ejemplo, al matar despiadadamente a la reina tierra, probó que hasta el elemento más pacífico tiene el poder de eliminar a los monarcas, lo que incentivó las revoluciones y golpes de estados en Basin C. Además de esto, Zahir, Logró influenciar de tal forma la manera de pensar de Korra, que logró manipularla para que ésta cumpliese su segundo objetivo sin siquiera darse cuenta. La unificación de los reinos acabaría generando un inmenso caos, mismo que haría que Korra tuviese que solicitar la ayuda de Sahir, el cual acabaría revelándole no solo su evidente manipulación, sino que también su terrible objetivo final. Y es que Zahir quería unificar los reinos para que el caos y la anarquía pasasen a formar parte del status quo y ahora esto era posible gracias a Korra. Respecto a matar el avatar, este fue el único objetivo que Zahir no logró completar, pero vaya que estuvo cerca. Y es que al envenenar a Korra, este logró que la misma entrase en el estado avatar volviéndola vulnerable, ya que si mueres en el estado Avatar, el ciclo de reencarnación muere con el usuario. Quizás Toffee podría parecerte menos letal que Sahir, pero no te dejes engañar, de hecho su contador de kills es bastante más amplio. Toffee es un sujeto frío y calculador que sabe esperar el tiempo que sea necesario para lograr sus objetivos. El mismo dirigió la primer gran rebelión de monstruos en Muni, la cual acabaría cobrando la vida de la reina Comet y por defecto obligando a la princesa Moon a tomar su lugar con tan solo 14 años de edad. Además de esto, cabe resaltar, dicho evento sería el que orillaría a Moon a utilizar por primera vez la magia oscura, esto tras realizar un pacto con Eclipsa para poder hacerle daño a Toffee, lo cual acabaría marcándola de por vida. Toffee además se adueñaría de las fuerzas de Ludo, así como de su castillo, y manipularía a Star para destruir la varita Butterfly con el fin de llegar a la dimensión de la magia y desde ahí, matar a toda la magia existente. Una vez que este había logrado debilitar lo suficiente la magia, regresó a través del cuerpo de Ludo para matar no solo a Moon sino a todos los miembros de la Alta Comisión de Magia, los cuales de hecho permanecerían muertos de no ser por el sacrificio de Lechmet, Además de todo lo dicho anteriormente, por medio de la manipulación Toffy también logró que Ludo destruyese el libro mágico de la familia Butterfly Lo que como ya saben, acabaría cobrando la vida de Glossaric Y como si esto no fuese suficiente, Toffee también se encargó de enviar a Star a la ahora dimensión de la magia muerta Y se encargó también de destruir los restos de su varita para evitar que ésta pudiese regresar a su mundo sin dudas, un villano no solo metódico sino que también sanguinario, a quien no le tiembla el pulso para acabar con quien se ponga delante de él, haciendo todo lo que sea necesario para acabar con su enemigo, desde traicionarlo en medio de un acuerdo de paz, hasta manipularlo para hacer lo que él no es capaz de hacer. Simon es el gran villano de la tercera temporada de Infinity Train, y el por qué es bastante claro. Desde su aparición, se lo ve como a alguien con cero respeto por la vida de los habitantes del tren, masacrando a un grupo de habitantes inocentes porque, según él y la filosofía del Apex, ellos no son los habitantes, sino los intrusos. Ahora, multiplica eso por 8, que son el número de años que Simon lleva viviendo en el tren, y te darás cuenta de que la lista de seres que han perdido la vida en sus manos es incalculable. Siendo ese el caso, ¿cómo es que los números que lleva consigo con dificultad le cubren el brazo y para el final de la serie son prácticamente su cuerpo entero? Bueno, Simon le arrebata la vida a Tuba, la madre adoptiva de Hazel, una pequeña niña encontrada en el tren quien resulta ser de hecho un habitante del mismo. Razón por la cual Simon también intenta matarla, siendo evitado esto por Grace, quien es la causante del instinto homicida de Simon, al inculcarle un desprecio por los habitantes del tren. Y ya que hablamos de Grace, Simon prácticamente la mata no una sino dos veces, la primera vez es cuando utiliza unas cintas de recuerdos que le entregó la gata a Simon que juegan con los recuerdos de las personas para dejarla prácticamente en coma, lo que el tren interpreta como su muerte, siendo esto el primer asesinato de un ser humano en el tren y por ello su cuerpo se llena de números. Sin embargo, resulta que ésta logra salvarse y lo confronta solo para que éste la arroje directamente a las ruedas del tren para intentar matarla por segunda vez, lo que lo lleva a alcanzar el estatus de irredimible, haciendo que el tren por medio de un gom tuviese que eliminarlo de una vez por todas. ¿Recuerdas cuando te mencioné que la idea de Sahir para matar al avatar era asesinarla mientras ésta se encontraba en el estado avatar para que así el ciclo de reencarnación terminase? Bueno, creo que todos sabemos de dónde vino la inspiración para ese plan. Y es que Azula era una guerrera frívola y despiadada, que no dudaba ni un segundo para aprovechar las oportunidades que se le presentaban para cumplir sus objetivos. Azula era la mano derecha del Señor del Fuego Sai, un monarca conquistador que eliminaba pueblos enteros para obtener el control total. Lo que nos hace entender que el contador de muertes de Azula debe ser desmesurado. Una princesa cruel que con gusto vendió a su propia madre, encarceló a sus amigas, casó a su propio hermano como un animal y que finalmente logró cumplir el objetivo que nadie más ha podido en toda la historia de su universo, matar al avatar. Y es que esta aprovechó el momento en el que Aang, en medio de una batalla en el Reino Tierra, entraba en el estado Avatar. Y a riesgo de ser eliminada, esta disparó un potente rayo en la espalda del joven Maestro Aire acabando con su vida. Y quizás hasta este punto tú hayas podido pensar que no, que solo logró herirlo de gravedad hasta desmayarlo pero nada más lejos de la realidad. La misma serie nos muestra la ruptura de sus lazos con sus antiguas vidas, su caída del cosmos y con ello su muerte. Lo que logró salvarlo es que Katara empleó el agua sagrada del polo norte para traerlo de regreso a la vida. Pero que de no ser por esto, Azula habría pasado a la historia como la señora del fuego que acabó para siempre con el avatar. A diferencia de los demás miembros de este top Bills no tiene un motivo para ser lo que es. Es decir, no hay un pasado trágico o una mala influencia. Él simplemente es así y lo ha sido desde el principio. Y es que Bills es ni más ni menos que una representación del caos universal en su más pura esencia. Una suerte de causa y efecto de todo aquello que existe sin control. Un ser con un poder tan inconmensurable que ha estado causando muerte y destrucción a lo largo y ancho del universo conocido por el simple hecho de hacerlo. Un ser con un poder tan colosal que fue capaz de acabar con la vida del bebé tiempo. Quien representa al tiempo mismo, borrando de la existencia su propio concepto. Manipulador, desquiciado y maldito son adjetivos que como mucho pueden rozar la superficie de su infinita maldad. Un ser que disfruta burlándose del dolor ajeno, aplastando todo aquello que no le puede hacer frente. Manipulando las emociones y deseos de las personas para usarlos como un mecanismo para destruirlos moralmente... Antes de dar la última estocada, Bills es la representación de todo aquello que no concibe el orden, un ser que de no haber sido detenido, no habría conquistado la tierra, la habría hecho pedazos ni bien se hubiese aburrido de la misma, porque así es él, un megalómano con poder ilimitado que no siente ningún tipo de respeto por la vida de nadie. Bills es a título personal uno de los villanos más grandes que ha tenido la animación, porque sí, fue detenido, cayendo víctima de hecho de una treta que él mismo habría ejecutado. Pero eso no cambia todo el mal que hizo, no solo en Gravity Falls, sino en el universo entero, así como los daños irreversibles que le causó a la realidad y al tiempo, de los cuales ambas jamás serán siquiera capaces de recuperarse en toda la existencia del universo. Y que lo peor de todo es que aunque lo vimos morir, eso no evita que pueda regresar. Porque el origen del universo en sí mismo es el caos. Y del caos, siempre puede volver a surgir nueva vida. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias a Dalicer por narrar junto a mí este video especial. Por si no lo conoces, Ser lleva este canal junto a mí en guiones, edición, SEO y más. Si gustas, puedes pasarte por su canal de YouTube para ver sus más recientes videos, te dejaré el enlace en la descripción. Si te ha gustado este top, déjame saber tu opinión en los comentarios, los estaré leyendo. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.